Eh, realmente, durante estos 18, 19 días que se implementó el mercado eh, cambiario, nosotros consideramos que ha sido una medida eh, que ha tenido un resultado favorable por cuanto podemos decir, aunque no eh, digamos las cifras exactas, que en, este, en estos días se han eh, comprado 10 veces más eh, divisas que las que se hubieran comprado en un mes cuando el tipo de cambio era 1 por 24. Eso significa que realmente este tipo de cambio nuevo estimula a las personas para la venta eh, para la, al, al sistema financiero de sus divisas. Y eh, bueno, el presidente de Cadeca hacía la comparación entre los nacionales cubanos y los extranjeros, pero hay que también tener en cuenta que en el proceso en que se fue me, implementando la medida, al principio solamente eh, salimos con la venta en, eh, con la compra en efectivo. Y por tanto, se fueron después implementando otras, otras formas de hacer la operación que también permiten que las personas no necesariamente tengan que eh, cuando llegan al país eh, vender la divisa porque pueden utilizar esas tarjetas que ellos traen internacionales para hacer también operaciones en los cajeros automáticos y en diferentes operaciones. También ahí hay que decir que fundamentalmente, pues como decía el compañero Joaquín, fundamentalmente la, la moneda que se ha canjeado es... En efectivo ha sido el euro fundamentalmente y por las eh, regulaciones que habían respecto al dólar, ¿no? Pero también, en un segundo lugar, el dólar, y bueno, se han también comprado otras monedas, la libra esterlina, eh, los pesos mexicanos, otras monedas que eh, se, uh, se aceptan aquí en, en el país. Nosotros podemos decir que hay varias vías de, de hacer esa operación. Por ejemplo, están, se han hecho operaciones de personas que han recibido una transferencia. Eh, y han pedido que se le depositen en sus cuentas en pesos cubanos. Y también otras personas que bueno han recibido la transferencia y después han, le han pedido al banco que eh, le haga... La, la operación de que le compre la divisa. Por tanto, yo creo que también ahí están las tarjetas internacionales, que también es una vía fundamental para con los turistas, y también hay eh, ciudadanos cubanos que tienen también este, este medio de pago, que también utilizan esa vía para hacer sus operaciones. Están las operaciones que se han hecho de las cuentas que hoy tienen en moneda libremente convertible, también han hecho operaciones en efectivo y también le han pedido a, la, a las instituciones financieras que le depositen el contravalor en, en sus tarjetas en pesos cubanos y por supuesto las operaciones en efectivo que han sido las que mayor eh, incidencia han tenido.